Como dijimos en el vídeo anterior de las medidas de tendencia central, vamos a ver si de verdad esas medidas son representativas o no. ¿Con qué? Con las medidas de dispersión, para las cuales vamos a ver cuatro de ellas. El rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Vamos a empezar por la más sencilla, que es el rango. El rango se calcula restando el valor más alto que toma la variable y el valor más pequeño que toma la variable. Esto es lo que nos va a decir es si la diferencia entre el valor más pequeño y más grande es mucha o poca. Si fuera mucha, los valores pueden estar muy dispersos o si es poca, los valores van a estar más agrupados. Esto no nos da la imagen completa porque puede que haya un valor muy grande o muy pequeño que esté aislado, como ocurría en los libros que leíamos al año, pero sí que nos puede dar una intuición de qué está pasando con los datos. Para asegurarnos, deberíamos utilizar otras medidas de dispersión. La siguiente medida, y quizás es la más utilizada, es la varianza y nos indica cómo de alejados están los datos respecto de la media. De manera formal, lo que mide son las distancias que hay de los datos al cuadrado con respecto a la media. Vamos a ver cómo se calcula. Para ello, nos podemos ayudar de un par de columnas en nuestra tabla de frecuencia. Primero, vamos a calcular los cuadrados de los valores de la variable, o de las marcas de clases si tenemos intervalos. A esta columna la podemos llamar x al cuadrado. Pues multiplicaríamos, en el ejemplo que tenemos aquí, de los libros que leemos al año, pues 0 al cuadrado sería 0, 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado sería 4, etcétera. Después lo que haremos será multiplicar cada valor obtenido por la frecuencia absoluta correspondiente. Y podemos nombrar esa columna como x i al cuadrado por n sub y. Y pues de nuevo multiplicamos. Pues ese 0 al cuadrado que hemos tenido por 1 nos da 0 y repetimos todo esto con todos los valores de la variable como tenemos en pantalla. Cuando terminemos, lo que haremos será sumar, como ya hacíamos en la media, todos los valores de esta última columna que tenemos. En este caso, pues, esa suma nos va a dar 1563. ¿Y por qué le ponemos esos nombres a estas columnas? Porque la fórmula de la varianza es esta. Este horrible monstruo. Como veis, hay parte que se corresponde con lo que ya hemos calculado. ¿Qué nos queda por hacer? Pues, nos queda dividir entre el número total de datos, en este caso 46. A ese resultado le restamos la media al cuadrado y listo. Eso es la varianza, que en este caso nos sale 6,529 y otro chorro de números más. Si estuviéramos haciendo esto con una variable cuantitativa continua que tengamos por intervalo, recordamos que tenemos que utilizar la marca de clase. ¿Cómo interpretamos la varianza? Lo primero e imprescindible es que si la varianza os ha salido negativa, la habéis liado en algún lado. Nunca, nunca, nunca puede salir negativa. ¿vale? Siempre tiene que ser o cero o positiva. ¿Y qué podemos decir de esa varianza? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de ese 6,529 que nos aparecía en el número de libros que leemos al año? Pues la varianza, si ese número está muy próximo a cero, podemos decir que los datos están agrupados. Alrededor de la media. Cuanto más grande sea ese número, más alejado de la media van a estar. Cuanto más grande sea la varianza, más dispersión en los datos habrá y menos representativa será la media. Como ocurría en ese ejemplo que pusimos en el vídeo anterior de los sueldos. La siguiente medida de dispersión que vamos a ver es la desviación típica. Y esta es inmediata. Lo único que tenemos que hacer es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y ya está. ¿Qué diferencia hay entre la varianza y la desviación típica? Pues las dos nos dan una información similar, que es la dispersión de los datos. Pero la varianza, con todos esos cuadrados que hacemos por el camino, nos da sus unidades al cuadrado. En el ejemplo de los libros que leemos al mes, ese 6,529 eran libros al cuadrado. ¿Y qué significa que estemos desviados 6 libros y pico al cuadrado? Pues ya no tiene mucho sentido. Por eso hacemos la raíz cuadrada, porque la desviación típica nos devuelve libros como tal. Al hacer la desviación típica de este valor nos sale un 2,555, que son libros. Eso nos quiere decir que los datos, o la gran mayoría de ellos, se encuentran como 2,55 libros arriba o abajo de lo que decía la media. Por último, tenemos el coeficiente de variación. Este coeficiente lo que nos va a permitir es comparar las dispersiones de diferentes estudios. Por ejemplo, si hemos recogido datos del de número de horas que vemos series al día en dos contextos diferentes, no podemos comparar esos datos de manera directa, porque... Cada contexto tiene características distintas. A lo mejor hemos recogido muchas más respuestas en un sitio que en otro o el nivel socioeconómico influye. Todo eso es importante. Entonces necesitamos una forma de eliminar o de intentar eliminar esas diferencias. Por lo general, todos estos aspectos que comentamos se concentran en la media. Entonces lo que podemos hacer o lo que hace el coeficiente de variación es coger la desviación típica, esa desviación o esa dispersión que tenían los datos y dividirla entre la media. Esto nos dará un número en cada estudio que ya sí que podremos comparar y podremos decir si uno de ellos tenía más dispersión que el otro. Podemos también expresarlo en forma de porcentaje si lo multiplicamos por 100. Y esto es lo que nos va a dar va a ser el coeficiente de variación porcentual. Centrándonos en los ejemplos que tenemos, vemos que el coeficiente de variación de el número de libros que leemos al año es de 0,48, lo cual se traduce en un 48%, y el de las horas de series que vemos al día es de 0,54, que se traduce en un 54%. Sí que podemos comparar ahora la dispersión que tienen estos dos conjuntos de datos, aunque sean un poco de preguntas distintas. Lo que sí que podemos ver es que el número de libros que leemos al año tiene menos dispersión, es decir, están un poquito más agrupados, que el número de horas que vemos series al día. Y esto es todo en cuanto a las medidas de dispersión. Lo que vamos a hacer a continuación es comunicar estos datos. Y para ello, la mejor forma, como dice el refrán, es que una imagen vale más que mil palabras. Así que veremos representaciones gráficas. Si tenéis cualquier duda o pregunta con respecto a lo que hemos visto en este vídeo, ya sabéis que la podéis dejar en los comentarios o por cualquier forma que nos podáis contactar. Hasta la próxima.